...en directo desde el supermercado, el supermercado Aldi... ...donde la gente ha realizado una compra... ...en apoyo a la decisión de, de Aldi... ...de dejar de contar con uno de los proveedores... ...que contamina el Mar Menor... ...estamos en directo en el Aldi... ...que está en la calle, en la avenida Mariano Rojas... donde la gente celebra que se esté dejando de apoyar a quienes contaminan más menor. Y aquí lo que nos están comentando es que, que como diría cierto cartagenero, creo que la verdad es que era, Trillo manda huevos, ¿no? Que sea una empresa alemana la que toma estas decisiones. Están comentando por aquí la gente... Yo crecí mirando al mar Somos sol y sal Por ti Y aunque me quede sin vos Te entregaré mi corazón Somos sol y sal Hasta la raíz bueno, Comparte, deja tus preguntas, tus mensajes de apoyo Tú somos Ahora la gente está escuchando la canción de Luna Sol y Sal. Ya a las 8 de la tarde realizaron la compra y ahí la tienen en sus carros. La compra ecológica de productos ecológicos. Ecológica. Y una, cosa, y una cosa, ¿qué hacéis aquí en Aldi y no en otro sitio? ¿Por qué Aldi? Pues hemos venido a Aldi porque es el único supermercado que hasta la fecha nos ha apoyado en la batida que llevamos contra los nutrientes que están entrando al mar Menos se lo están comiendo vivo y muriéndose todos los peces y se está muriendo el mar y lo estamos consintiendo. Y el supermercado Aldi ha dado un apoyo muy grande a esta. ...movimiento que tenemos de la ILP. Pues vamos a, a... seguir... ...a ver... ...Antonio... ...¿qué apoyo es el que ha hecho Aldi... Eh, ...hacia el Mar Menor... ...que recordemos que no es que sea un supermercado... ...o supermercado de Murcia, precisamente. Sí, bueno, en principio... Eh, ...lo que quiere es que todos los productos que se venden... ...que no dañen el Mar Menor... ...que no se haga una agricultura... ...que sea dañina para el mar menor... ...la agricultura la necesitamos y la queremos... ...pero lógicamente que proteja el mar menor... ...no que lo destruya... ...entonces por eso ALDI ha, ha hecho que, el, que por lo menos... <coughs> ...los temas de, de agricultura... ...se pongan para que no haya, o sea, para que no dañen más o menos lo que ha intentado Aldi... ...entonces pues se suman, se suman a otras cadenas de distribución de alimentos... ...pero es un principio, lo que queremos son productos ecológicos que no dañen la naturaleza... ...es lo que intentamos. Es un principio que se da en el año 2021 tras dos ecocidios y por una empresa alemana... Sí. Eh, ...eso nos debería hacer reflexionar en la región de Murcia, mucho... Pues sí, la verdad es que sí, porque lo que hay que intentar es ser respetuosos con el medio ambiente. Sabemos que la agricultura es eso, pero hay formas de, de, de sacar los productos agrícolas y hay una forma de que, sean, que, sean, que protejan la naturaleza, no la destruyan. Si vamos destruyendo la naturaleza, de esa edad, pues, ¿qué, le vamos, ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? O sea, lo que no podemos hacer es destruir. Algo que parece tan obvio y bueno, Andy ha dado un primer paso que esperemos que le siga otra empresa. Se conciencien, se conciencien de que hay que, hay que salvar el mar menor. Bueno. Eh, no hay contra la naturaleza. Sí, sí. Es que no, no se entiende, no se entiende. Lo que se está haciendo no se entiende bueno, en el mar menor. Bueno, pues seguimos en directo en Facebook, Compartirlo ahora que estamos en directo, darle. lo que estamos en Facebook en directo. Venga. Que vamos a. Mira, vamos a continuar viendo. ¡Dime! Campaña. Sí, ahora no la he visto pero quiero que me mostréis a ver qué significa mira aquí tenemos los productos no podemos no no no no no no no no no no no no no no no lo que sí es os dar un teléfono de la entrada de comunicación de algo para que os leí. Así podemos también ah, hablar un momento con, con Jesús. Oye que... eh, La gente ¿No? No, mostrando apoyo. No, no, a no, no, entrar, no. le dicho que saliera, pero este Jesús, cuando pueda, vente para aquí. Hay Jesús, vente por aquí un momento. Que te hago una pregunta, sí, por aquí. Que se vea bien lo que estáis diciendo. A ver, ¿qué, qué paso adelante ha dado Aldi para que eh, voluntarios en, en, en lucha por un mar menos vivo estéis aquí? Pues cuestionar, que no es poco. O sea, la, la empresa, la grande empresa, les cuesta mucho, <ríe> curiosamente, les cuesta mucho cuestionar. Entonces, pues que una gran empresa cuestione. El sistema económico, el sistema productivo, el sistema agrícola eh, que, que, del que se nutre, pues es una, una gran noticia. Solo eso, el siguiente, pues bueno, que boicoteen, que no boicoteen y eso ya es otro. Pero el hecho de que lo cuestione y públicamente eso se refleje y lo digan públicamente, eh, está genial, vamos. Ya es un paso muy bueno que agradecer. Es decir, lo, que, lo que ha comunicado públicamente Aldi es que tratará de que los, los proveedores eh, tengan una... ...políticas y unos procedimientos sostenibles... ...y ecológicos respecto a más menor ...o en qué... ...básicamente, qué básicamente lo va a investigar... entienden pero lo ha dicho públicamente... ...entiendes, porque eso lo pueden hacer... ...sin decirlo públicamente... ...entonces el hecho de que lo hayan dicho públicamente... ...es importante, o sea, en las cosas de Palacio... ...hay que analizar no solo lo que se dice... ...sino cuándo, cómo, o sea... ...los juegos de, de rituales que tienen entre ellos... ...entonces, que una gran empresa como Aldi... ...cuestione públicamente... diga que lo va a investigar... ...es decir mucho, te explico? Es decir mucho... ...para los millones que se mueven... ...entonces eso es, solo eso ya merece la pena... ...ayudarle y decir, claro, cuestionarlo por Dios, cuestionarlo... ...que aquí no cuestiona nadie nada, que esto es un auténtico... Um, genera una fábrica de basura constante... ...entonces por lo menos cuestionarlo, que no es poco. Claro, porque aquí ahora mismo, por lo que me estás comentando... ...y reflexionando así en vivo, en tiempo real... ...me hace ver que una empresa, cuando hace como tú dices... Eh, ...esa comunicación... Es porque considera que no se pone en riesgo su negocio, sino que a lo mejor incluso todo lo contrario. Es decir, eso de que la ecología está reñida con el negocio, con los empleos, con, con la gente, es lo que alguien está poniendo al menos encima de la mesa, es que eso igual no es cierto. Que, vamos a ver, la, además, no están. A ver, no es, no es un apoyo incondicional a la agricultura ecológica, que es lo que nos gustaría a nosotros, pero no se puede pedir pera al olmo. A ver, bastantes que digan, vamos a cuestionar la agricultura convencional, si están pasándose con los nitratos, si están pasándose con los pesticidas, con los químicos, y si por culpa de eso se está muriendo el ecosistema. Solo el hecho de cuestionar eso, solo el hecho de plantear eso... Bueno, no voy a decir que sea revolucionario, pues tampoco para tanto, pero joder, es para apoyarlo, ¿no? Y para estar contento y decir, coño, que alguien, alguien, se da cuenta de algo, que no es solamente, no solo somos los cuatro desarrapados que vivimos en el mar menor los que nos preocupa la naturaleza del mar menor. Hay gente fuera del Mar Menor que también le preocupa la naturaleza al Mar Menor y toda la naturaleza de todos los ecosistemas, ¿vale? Y ojalá ya eh, eh, dijera, no, no, hay que apoyar la agricultura ecológica y en Aldi solo vamos a vender productos ecológicos y además lo vamos a poner un precio que vamos a romper el mercado y todo Dios va a venir aquí a comprar. Ojalá, no lo va a hacer, porque las cosas son como son. Pero es cierto que solo es cuestionar la convencional y decir que a lo mejor se están pasando con el, con el tipo de nitratos, con el tipo de fosfato y con el tipo de pesticidas que se usan y todo eso eso es muchísimo bueno, es, es curioso que, que nosotros sí, sí, no, no, y, pero es curioso que sea una empresa alemana que, que evidentemente igual porque allí el nivel de conciencia respecto a, a asuntos ambientales eh, es, es diferente pero también debería reflexionar la cadena de distribución española y sobre todo las empresas murcianas de la región de Murcia. Obviamente, obviamente. Venga, lo que pasa es que, claro, precisamente, quizá porque es una empresa alemana, tiene la libertad de salirse de la mafia murciana y la mafia española y la... Entonces ellos tienen su propia mafia <risa> europea. Vale, sí, aquí funciona lo que funciona, ¿no? Pero, pero, bueno, bueno, ¿alguien, alguien mueve algo el tema por el mar menor, ¿no? No será gran cosa, vale, bien pero, joder, que, que, que si no, eso se mueve. Entonces, pues, Ahí tiene que moverse, tiene que moverse porque tal y como va el mar menor va cada vez peor. Es que no ha, no ha ocurrido nada, nada, en, alrededor del mar menor en todos estos años de protesta, ni ahora incluso con todas, las 600, con todas las 600 y pico mil firmas que hemos conseguido, hemos conseguido firmas, pero el mar menor sigue entrando los nitratos todos los días. Hoy, mañana, pasado, ayer, entiende Entonces realmente el mar menor que está cada vez peor, o sea, es así, si no haces nada está cada vez peor. Entonces, claro, hay, hay urgencias decir... oye, agradecer el poco apoyo que se haya, que se dé. ¿vale? Bueno. Bueno, y aquí Aldi también, de alguna manera, también sitúa en los, en los consumidores la responsabilidad de, de que se interese por, por quienes eh, cuestionan, como tú dices, la procedencia y los procedimientos de los productos que venden. ¿eh? Es decir, que también está diciendo al consumidor, de alguna manera, oye, eh, también te tienes tú que preocupar por saber... ¿Dónde compra, ¿Qué compra, Y lo que comes, y, y lo, que, y come, y lo ¿no? que cuesta producir lo que come, ¿Y a quién le cuesta producir lo que tú estás comiendo? De hecho, en la campaña que estamos empezando a crear, y además nos ha venido genial esto, sí. está del 1 de 7, lo que proponemos a todos los consumidores, a la gente que esté preocupada por el mal menor, aunque no seas un ecologista y tal igual, bueno, pues una vez de cada 7 a, pon un plato en la mesa que no esté lleno de químicos, pesticidas y tal. No es tan difícil, de hecho estamos entrando aquí, y la diferencia entre productos ecológicos y no ecológicos, pues bueno, es verdad, eh, son un poco más caros, pero demonios, por un lado está el sabor, por otro lado está la salud. Estábamos hablando el otro día con Juan Antonio Ortega y nos decía que la, que la proporción de veneno y químico, o sea, de, de no sé, no, como lo, no, no me acuerdo mismo ni cómo lo llamaba, eh, que hay en, entre la alimentación convencional y la ecológica de 10 a 1, o sea... Cada 10, eh, la, la convencional, por por cuestiones de la contaminación y tal, por, o sea, la ecológica, perdón, también tiene restos de, por la contaminación y por las aguas y por todas las cosas, claro. Tiene restos, pero no 10 a 1 de químico o sea, es una barbaridad, eso sobre todo porque él dice que, que hay niveles a partir de determinado nivel la cosa ya empeora eh, Bueno, o sea como sea, es mucho más saludable, ¿no? Y luego bueno, porque si se invierte en lo ecológico, como hemos visto que pasa con lo solar, como acá ha pasado con la solar, pues cada vez será más barata la, comi la comida ecológica. El problema es que si nadie invierte en eso, no se investiga y no se e evoluciona en ese sentido, pues la comida ecológica se queda de ahí atascada. Entonces no va a ser nunca rentable, ¿no? En los circuitos, en los canales y tal. ¿no? Y, y es importante que lo ecológico funcione mejor, ¿vale? ...y bueno, pues darnos un gusto una vez a la semana... no ...esa es nuestra campaña que vamos a empezar... ...un día a la semana comer ecológico... ...un día a la semana comer ecológico, no es el fin del mundo... ...o sea, si quieres comer el... ...como dice el otro... Pues bueno, pues un día a la semana que te da el, el lujo... ...de decir a mi hijo este día no van a comer... Mierda. ...a ver, para la gente que vive junto a, a, la, a, a la huerta, ¿no?... ...o que tiene familiares que tienen huerta, también ...comer de la huerta de, de tu familia o, de, o tuya o de un amigo además, demás, eso se... cuenta como ecológico. Depende de lo que le eche depende de lo que le eche Si le echan nitratos como llevan aquí a la huerta algunas veces, yo, yo tengo una casa a la huerta, alguna vez lo hubertado y dice, esto es ecológico todo, y luego le ve echando unos productos azules y, y eso que es eso, eso es fuerza, eso se ha echado toda la vida, hostia toda la vida, esos son nitratos, eso es químico, muerte. Y además lo está echando con las manos, de. o sea, son cancerígenos, tío. Ponte un guante por lo menos y vas a echar esa mierda química. Pues no, porque es como de toda la vida. Claro, así se pone luego de, de, de cáncer la mitad y no se enteran de pues, por qué, claro. Entonces, no, no, eso es químico. Eso es químico, además es químico industrial, no. Otra cosa es que lo que le echas son abonos de, de animales que tienes tú allí mismo, ¿Sí? que comen de allí, ¿Sí? o que lo, que lo que echan es, eh, o, o haces cultivo ro, ro, rotación, o haces, ya el cómo de, de, de la tecnificación, permacultura y cosas así, que eso ya es otro nivel. Pero vamos, que sí que se puede hacer agricultura ecológica, pero claro, si el vecino te dice, no, no, esto... porque es de toda la vida? como de toda la vida? Abono la y fuerza, una, ¿no? Desde de, de, de, de principios del siglo XX ha habido abono químico, que es criminal, y el veneno se conoce desde que se si este ser humano, o sea, ¿qué me estás contando? Depende de lo que le eches, ese de toda la vida, es ecológico o no. Ecológico significa que no tiene químicos de síntesis, o sea, químicos que han fabricado las personas en laboratorio. Si tú le echas azufre, eso... Es ecológico. Pero si le echas sulfuro de azufre en tetaquilato, que es que se ha hecho en un laboratorio, eso no es ecológico. Porque la naturaleza, el azufre, el azufre lo integra muy fácil, porque es un producto natural. Sin embargo, el sulfato de tetaquilato, de no sé qué, no sé cuánto, que hace esparicado al hombre, a ver cómo la naturaleza, eso lo, lo vuelve a romper y lo convierte en azufre, óxido y no sé qué. Pues muy difícil le cuesta, igual que las aleaciones. Una aleación para la naturaleza es muchísimo más difícil de integrar de nuevo, al final lo hace, claro, hasta la energía nuclear se integra, pero le cuesta muchísimo más a la naturaleza, una aleación, integrarla de nuevo en la naturaleza, que un trozo de hierro normal y corriente, que es hierro dulce, o sea, hierro que es como está en la naturaleza, sin más. En cuanto tú haces una aleación, la naturaleza tiene que romper esa aleación. Y eso le cuesta mucho más daño. A la naturaleza realmente le da igual lo que nos pasa a los seres humanos. ¿Sí? El problema lo tenemos nosotros. A ver si explico. El otro día estaba hablando con un amigo y decía es que estamos matando la vida del el mar menor. Y yo dije, no, te estás equivocando. Nunca ha habido más vida en el mar menor que con la sopa verde. Ahora, eso sí, una vida que a los seres humanos no nos interesa. Es microvida. Biológicamente una un caldo de vida absoluto. Pero claro... Vida bacteriana, vida de microalgas, vida... los peces no pueden vivir, los seres humanos no podemos vivir... O sea, en realidad no es la vida la que sufre con estas barbaridades. Somos los seres humanos lo suficientemente tontos como para crear una vida que no nos conviene a nosotros. Eso es como si una persona en su casa... La tiene de tal manera que está llena de ratones, ratas, cucarachas, hongo por todas partes, y al final se tiene que ir de su casa. En su casa al final hay más vida que cuando vivía. ¿No? Antes había, a lo mejor, los cuatro seres vivos y, y, y ahora hay miles de seres vivos, pero tú no puedes vivir. No puedes vivir, ese es el problema. Entonces, claro, más o menos no es un problema que se cargue en la vida, todo lo contrario. El problema es que se cargan una vida de... de, de, de, de que no sea unicelular y, y, y pro, pro o sea, pro, protovida casi casi bacteriana, unicelular y tal el resto desaparece, o sea, a partir de que la cadena trófica empieza a subir, todo desaparece ¿por qué? porque no, porque no puede, no hay oxígeno entonces claro, vida anaeróbica como nunca, pero claro, es que nosotros respiramos oxígeno, los animales que nosotros comemos respiran oxígeno, aquí tenemos un ligero problemilla de intereses, ¿vale? a la naturaleza se la suda todo este tipo de cosas por supuesto, pero nosotros somos los que deberíamos estar interesados en esto de... Es curioso que el ser humano se empeña durante años en buscar vida, precisamente la que comentas, eh, fuera de la tierra y en la tierra la está reduciendo a una vida que no vais ni siquiera a encontrar en otro sitio. Sí, es, es, es, paradójico. es paradójico. Se sí. está cargando la biodiversidad, pues porque, porque, porque ya ves tú. Pero se quito los guantes. En realidad se está, se está cargando la biodiversidad, te pones a pensarlo así, nos la estamos cargando. ...para disfrutar menos... ...nosotros mismos... ...porque si te pones a mirar... ...los alimentos que no son ecológicos... ...saben peor... ...tienen menos variedad... ...hay menos capacidad de... de reestructuración de, la, de los menús... y ...de hecho, cuando tú te vas... ...a lugares de, de alto standing... De, ...de sabor y otras cosas... ...todo lo que... ...no aceptan cosas que no sean ecológicas... ...porque saben que el sabor... ...o sea, que, que la gran mayoría... ...de la agricultura industrial... ...es para pa los para los pobres... ...para los desgraciados que no tienen dinero ...o, o... ...teniendo dinero prefieren gastárselo en tabaco... En, en, ...en hacerse la uña... ...o en que el pelo le salga no sé qué, no cuánto... ...no tengo nada contra contar las industrias que mueven eso... ...pero es cierto que dices si tú, hombre, la alimentación... ...o sea, tú eres lo que comes... joder, sea, pues, ya te vas a gastar el dinero... ...y te lo va a gastar en otra cosa que no sea... ...la mejor comida posible... ...pues hombre, cada uno ya piensa... ...cada uno que lo piense, pero ciertamente... ...el, el número de cánceres y problemas que hay... ...de salud en este siglo XX, en el siglo XXI en el que estamos... ...pues mucho tiene que ver con la alimentación... ...como nos decía el médico este... ...que volvemos de nuevo al... ...cerramos el ciclo ¿no? de, de, ...de la conversación... ...en fin... Muy bien Jesús, pues... ...como comenta, ...un primer paso... ...pero muy relevante... ...el de Aldi... ...el de cuestionar... ...los procedimientos cuestionar, de, de la... Cuestionar. ...agricultura convencional... ...eso es un... ...eso es... ...eso es un lujo... ...sí porque la gente cuando compramos... ...damos por válido de que... ...lo que está dentro de... de un supermercado, una tienda... Un, ...o un supermercado... ...es algo saludable... ...pero claro... Nosotros tenemos que cuestionarnos saludable si la tienda según se. Qué claro. ¿Según qué parámetro? Según qué parámetro. Según un parámetro que no te va a morir mañana, está claro. está claro El parámetro es en cuanto leas, le meten más años y le meten más. Y sobre todo si es saludable para la naturaleza. Que no se puede defender. Nosotros podemos defendernos. La naturaleza no tiene esa defensa. En no, fin. La naturaleza nos, nos aniquila a nosotros y, y sobrevivirá. Ah, bueno, bueno ¿no? eso, eso, por supuesto, eso por supuesto. Bueno, Jesús, muchas gracias. Bueno, pues Jesús es que eh, continúa eh, siempre en diversas luchas y, y eh, tantísimos meses luchando por uh, que el mar menor esté vivo, eh, que el mar menor esté saludable, que el mar menor esté sano y, uh, y hoy pues como cuenta Jesús... Pues ha dado un paso importante Aldi en ese cuestionamiento acerca de los procedimientos que sigue sus proveedores, que ha dejado de contar con un proveedor. ¿eh? Ha dejado de contar con un proveedor y está cuestionando a, también a otros 14 proveedores acerca de qué tipo de, de, de agricultura realiza para seguir contando con ellos o, o no. Y es importante, es relevante, porque ¿cuántas veces han dicho que luchar no sirve para nada? O que los ecologistas eh, son nada más que para perder negocios y empleos y demás. Pues hay una empresa, una empresa alemana, que no está de acuerdo en eso. ¿eh? Parece que no está tan de acuerdo en que se pierda negocio. Igual es que hay incluso negocio cuando tú le dices a la gente que eh, quieres productos que no contaminen. ...productos saludables, igual es que... Y, y, ...y también será que la gente aquí en España... ...pues ya comienza, en, en nuestra región de Murcia... ...a solicitar otro tipo de, de consumo, ¿no? ...otro tipo de producto en los supermercados... ...y en los hipermercados. Bueno, Chencho... Eh, pasico a pasico o se van haciendo cositas por, por el mal menor, eh, paso a paso. Que estabas ahí hace un par de años en la Plaza Santo Domingo y, recogiendo, luego, y luego recogiendo firmas y, y, y sin parar siempre, Chencho. Ya eh, ahí estábamos todos, la mayoría de los que empezamos. Sí, el tema está viniendo poco a poco por su peso, no es que... No es que se hagan cosas grandes por cambiar el sistema, pero el sentido común está llegando y y, y los supermercados y los que venden porque tienen productos que la gente los coma a gusto y que no... Y que no contaminen, y que sean contaminación cero, sobre todo con el Mar Menor, porque todo el mundo sabe, en media Europa y medio mundo ya, lo que pasa en el Mar Menor. Y aunque los políticos lo nieguen, la evidencia está ahí. No hay, no hay más evidencia que las fotografías y los hechos y lo que se ve día a día. Entonces, ahí está. Senso, ahora te comento una, una anécdota, mientras recuerdo que la gente somos los medios... ...así que comparte, difunde, que es un gestico, no cuesta nada... ...y comenta que la gente hoy ha venido a la puerta de Aldi eh, en Murcia... Eh, ...a realizar una compra ecológica en muestra del apoyo eh, que Aldi está dando... A, ...a la hora de cuestionar los procedimientos de, su, de sus proveedores... ...pues a la, a la lucha por mantener un más menor saludable... ...así que comparte... ...que la gente somos los medios... ...que luego decimos que la televisión sale poco o no sale... ...bueno, nosotros somos los medios... ...tenemos que compartir... ...y continuamos con Chencho... ...y te digo Chencho, a mí esto sabe lo que me recuerda... ...mira, a mí me recuerda... ...cuando hace ya muchos años... ...en este caso por ejemplo Greenpeace... ...pero sobre todo mucha gente también... ...por su cuenta de manera voluntaria... ...en España y en muchos otros países... ...tenía una lucha impresionante... ...contra el aceite de palma... ...por muchos motivos... ...porque no era saludable... ...porque en Oceanía y en otros lugares... ...talaban árboles autóctonos... ...para plantar palma y demás... ...y mientras tanto aquí en España... ...por recuerdo por ejemplo... ...a un muy conocido en la época... ...jugador de baloncesto... ...que anunciaba cierta crema... ...de avellanas y cacao... ¿eh? bastante conocida... ...y te daban las pegatinas... ...de este jugador y un álbum... ...y cómo tirar para encestar más y no sé qué... ...y ahora esta marca... ...de crema de cacao y avellanas... ...y azúcar... ¿eh? ...ahora presume, sin aceite de palma... ...ahora presume, que es como decir... ...toda la vida te he estado dando aceite de palma... ...es lo mismo... Y esto parece como un comienzo de eso, ¿no? Como que llegue un día en el que los productos sean saludables ¿eh? y que tengan que poner, no contamina el marmero. Sí, y bueno... O, o no contamina la naturaleza, quiero decir, ¿no? Que... Hoy mismo ha salido una noticia por, por internet que el aceite de Parma está, está produciendo la mayoría de los cánceres que se, que se ven a diario... Está, ...está mediando en, en ese... En, el producto ese, el aceite de palma, ...que quiere decir que antes o después tendrá que desaparecer... ...es un producto contaminante... ...que encima daña la salud de las personas... ...y, y, y debe desaparecer como tantas cosas... ...que producen daño... En, ...en su día el aceite de gorza... ...que mató a tantas personas en España... ...son productos que bueno... ...que, que, que cada vez hay más evidencias... Que, que, ...que dañan el medio ambiente... ...y dañan la salud de las personas... Entonces, eh, pero, pero hubo años donde la gente que denunciaba eso eran considerados, sí, claro, ¿sabes?, no? de todo, pero algo bueno, comprende, porque cada quien luchaba por su negocio. Y lo de la crema de avellanas, cacao, avellana y azúcar, ahora presumen de que no tienen pan. Yo, pues, muchas veces engaña a la gente y, y media para que no haya información, como son muchos productos... ...de belleza y muchos productos de, de otras cosas... ...que, que no sirven para nada... Y, ...y los fabricantes pues los venden como milagrosos... ...entonces pues eso algún día tiene que terminar... ...tiene que decirse la verdad de muchos productos... ...para qué sirve y, y, y los daños que produce... ...que en otros países ya se hace... ...pero aquí pues bueno, vamos tapando las cosas... ...y vamos haciendo que... ...y, y vamos dejando que el negocio suba... ...a expensas de la gente que no sabe los consuma... Y, ...y tengan problemas sanitarios... ...y tengan problemas medioambientales... ...como lo estamos teniendo en Murcia con el Mar Menor Así es, pues vamos a ver si... ...esto es el comienzo de... de ...que podamos comprar con calma productos saludables... Y no, ...y no productos que contaminan la naturaleza... ...y nos contaminan a nosotros, censo" la salud eh? El problema, pues bueno, sabemos que no va a ser de la noche a la mañana, va a tardar un tiempo en que, pero llegará y lo veremos. Que todos los productos que se producen en la agricultura sean ecológicos. Lo mismo los productos que las carnes que se producen para consumo. Lo mismo que, que muchas cosas, que los productos de belleza, que sean hechos con materiales re respetuosos con el medio ambiente. Así de, de claro y así lo veremos de aquí unos años. Muy muchas gracias. Bueno, pues en la puerta de supermercado, o Ibermercado, yo creo que es Ibermercado, ¿no? Aldi, Corrígeme si me equivoco, saludos a, a Juana, que siempre ahí atenta a las retransmisiones, siempre compartiendo, aquí vemos también esta pancarta de comer ecológico un día a la semana, esa es la propuesta que tiene... Eh, Aquí la gente voluntaria para proteger el mar menor, es una propuesta de la, de lo, del voluntariado del mar menor, ¿eh? en este caso, no del supermercado del voluntariado, que ha coincidido, ha coincidido con la decisión de Aldi y bueno, pues hoy lo han estado aquí explicando. La gente dándole también las gracias a Aldi, tanque.. ¿Aldi? dice ¿Sí, tanque Aldi? Bueno, mi alemán es. es Nulo, ¿eh? Pero oye, algo sí, una miaja, digamos. Bueno. José Luis, Oye, que yo no, yo no soy, ¿sabes? Tú ya me conoces de tiempo, yo no soy una yo no soy una persona de palabras, porque no todos valemos, no todos, no todos son políticos, no todos somos mecánicos. A ver si me entiendes que. Y tú ya me conoces, que yo no soy yo no, no, no sé dar un diálogo, y eso me lo han dicho un montón de veces. Digo, hostia, presenta. Pues fíjate que yo te estoy comprendiendo ahora perfectamente, y la gente que nos está viendo también. Sí sabe hablar bastante bien, te lo digo yo. No el... Lo que pasa es que tú estás en muchos sitios, te rodeas de gente, porque vas a los sitios, de gente que explica muy bien las cosas, y claro, si te comparas con esa gente, pues todos quedamos muy mal, todos quedamos como malos oradores. Pero tú explicas muy bien las cosas porque las explicas muy claras, en, en, en frases corticas y todo. O Sabes que todo el mundo nos valemos para, para, para dar un diálogo sobre el mar. No, a mí me lo pueden explicar 20 veces. No, no, 20, pero es que 20, yo tampoco... No. Nada, ah, para. Para. Si me dices de marketing, de publicidad, yo te clase de publicidad. que es lo que me he dedicado toda la vida, pero ahora me, me dices de... pues Eso es comunicación, fíjate. Ya, sí. No, a ver, claro, yo, yo tampoco te puedo hablar como los expertos, que, que, que, que, biólogos, químicos demás sobre el mar menor, claro que no, pero no, sí puedo preguntar, mí, puedo dar mi, encanta, mi aportación. Eh, me encanta escuchar a esa gente. Pues hablando de marketing, venga, Ajá. hablando de marketing y de publicidad. publicidad. Desde un punto de vista de marketing y publicidad... ¿Qué, ¿Cómo ves tú la decisión de hacer público Aldi, de hacer público Aldi el que está cuestionando los procedimientos de sus proveedores? Porque eso no deja de ser también eh, comunicación y forma parte de una estrategia voluntaria o involuntaria de publicidad. Porque Aldi se está diferenciando, y tú sabes lo importante que es el marketing, diferenciarse de la competencia. Importante la publicidad, eh, obviamente lo es. Eh, eh, milagro no hace, ayuda la publicidad. Milagro no va a hacer. No, tienes que gastar un dinero que posiblemente vaya a un cubo de basura la publicidad. Solamente te ayuda a conocer esos productos. Sí, pero tú sabes que, por ejemplo, eh, es habitual que haya empresas que también toman decisiones, no digo que sea cuestión de Aldi, porque hay veces que lo logran involuntariamente, pero toman decisiones para ser noticia y de alguna manera obtener una publicidad gratuita. ¿no? En este caso, eh, Aldi a ser el primero, o al menos primero eh, de cierta relevancia, eh, empresa de distribución alimentaria, que públicamente dice que va a cuestionar a sus proveedores el, co, el, el tipo de, de agricultura que realizan para contar con ellos o no contar con ellos, le está suponiendo una visibilidad y un, y un bueno, y una no te publicidad. Nada, de Aldi, no, te, no, no, porque no, no sabemos aún nada. ¿Y tú te refieres a lo que, lo que está haciendo, lo que quiere pues, pues, supuestamente que le explique si es verdad que todo esto... Porque ha llegado, a Alemania también, ha a, a, a, a, a llegado todo lo que han hecho los murcianos. Esas manifestaciones, ¿no? Y más, un país como, como Alemania, donde gobierna con un 30% de eh, aliados con, no sé qué partido si el SPD ¿No? o el CDU, o, no sé, claro. Entonces... Eh, bueno, sigue, sigue, sí cuando tú estás... No, no, no, no que, que... Bueno, como te digo, que yo, que yo no soy el más adecuado para decir... Yo muchas veces me he quedado... El que me conoce, sabe, que yo estoy en concentraciones, voy a los, ple, a los plenos, ¿no? Y me gustaría más de una vez levantarme, pedir el micrófono, pero no me atrevo, no me atrevo por mi forma, porque mmm, me voy a quedar... Eh, con, ...me voy a quedar corto en las preguntas... ...bueno pues eso... eso ...a saber si la gente también te deja un comentario... ...y te dice a ver si te queda corto, te queda corto... ...también te digo una cosa... ...entrenándose se hace eso también eh... ...hablando y hablando y sí, hablando y hablando, ha y hablando y hablando... ...es como una maratón... La, ...hay mucha gente que, que... en su vida nunca ha pensado en que siquiera iba a correr... ...y de repente... Eh, ...toma la decisión, a lo mejor con 40 años... ...y a los 50 han recorrido 5 maratones... Okay. ¿Qué dices tú... ...que dices tú vamos... A, lo, ...a los 20 años... ...la de sofá que, que uno que, que... ...esta persona se, se, se daba... ...y en cambio luego a, a los 50... A ...los maratones que se echan sí, encima... No, ...me quedaría mucho, mucho por recorrer... ...yo... ...como que digo, no, si, yo hago bulto... ...da bueno, presencia... ...que la presencia es importante... ...y además... ...comparte, escucha... Eh, ...los argumentos de la gente... ...que es muy importante escuchar a la gente... ...estar presente y escuchar... ...son dos cosas... ...que ya solamente por eso... ...merece ir a las concentraciones... ...y a las manifestaciones... ...solamente por eso, ya, y mira que hay más motivos... Ah, ...lo de la calle, lo tienes claro... ...la gente de la calle, de pie, de los bares... ...no, lo tienes claro, no vas a aprender nunca, jamás, nada... ...hay que escuchar a, a la gente, pero sobre todo en eso en, a que sabe... ...y que normalmente suelen acudir a concentraciones... ...porque yo, la oportunidad que me da... ...el retransmitir en directo con un micrófono... ...es coincidir con personas que de otra manera igual no habría coincidido... Escuchar a personas que de otra manera igual jamás habría tenido la oportunidad de escuchar y aprender cosas que igual de otra manera jamás habría aprendido. Por eso yo te digo que yo estoy encantado de estar en la calle, de apoyar mi, mi, mi granito de arena, mi, mi gota en el, en el de agua en el océano, pero no soy la persona donde me gustaría. No, no, no. Gustaba. Sí, sí, sí. Subí en una tril y oye señores que no dar una sí, charla sí. yo puedo dar una charla de, de segundo, porque no pero eso yo te lo agradezco pero yo te digo que sí lo que pasa que te gustaría hacer cosas que dice ay me falta el paso para, para darlas! eso no pasa a mucha gente con, pero con ah. cosas diferentes con cosas diferentes ya, pues, ya, pues, pues, ya te a mi hermano por ejemplo le gusta mucho estar delante de la cámara y a mí no tanto y yo mira que estoy para comunicar, pero todavía me da cierto apuro. Y en cambio mi hermano se pone delante. A mi hermano le falta la capacidad que, por, que de, de bueno, poder, que, poder hablar y de expresarse. No, ¿no? podemos, no. Pero ahí, él en cambio tiene, tiene talento delante no, la cámara. Sabes, más... Aquí lo tenemos, por cierto. ¿eh? Sí. Aquí lo tenemos Jesús. Sí. ¿Eh? ¿Cuántas cuánta veces me han dicho? ¿Cómo estás, Jesús? Eh, sí. Muy eh. bien. ¿Qué dice ¿Cuántas veces te han dicho el qué? No, veinte, que tiene el billete pagado a Madrid que me a manifestación. Pero, pero para qué? O sea, para qué? Si van, si van, supuestamente van a ser cien mil por uno más. No, no, no, uno hace punto. Hace punto de hora, claro. A eso sí, eso sí me La presencia es importante, la presencia es importante. Bueno, que se lo hay. Muchas gracias. Eh, siempre. aquí. Bueno, oye, gente, compartí, da difusión, porque esto es una responsabilidad. ...de la gente, ¿eh? el mostrar lo que pasa... ...y sobre todo el dar la oportunidad de escuchar... ...la gente directamente a la gente, sin intermediario... ...estamos en la puerta del ALDI... ...donde voluntarios por... Pues ...por mantener un mal menor vivo... ...gente voluntaria que lleva... ...mucha de ella, meses y meses... ...estuvieron recogiendo aquellas... ...más de 600.000 firmas... ...pues... Eh, ...tenían previsto una campaña... ...de comer un día ecológico... ...que aquí la tenemos... ...y resulta que coincidió con la decisión de... ...coincidió, ahora bueno, era previa, esto era previo... ¿eh? ...y, por, y luego, por otra parte, Aldi pues dijo que... ...bueno, que iba a cuestionar eh, a, su, a sus proveedores... Eh, que, ...de qué manera pues están procediendo respecto a la agricultura... ...y entonces, bueno, pues han traído... ...esta campaña a la puerta del de Aldi... ...han hecho una compra de productos ecológicos... ...y, pues bueno, mostraron también su agradecimiento... ...de alguna manera... Eh, aunque no deja de ser un acto simbólico, pero hay, simbol hay simbolismos que son importantes, son relevantes. Y aquí estamos pues para que tú lo veas, lo escuches, lo compartas, lo difundas, preguntes, comentes y que sepas que, oye, que ya hay eh, empresas de distribución alimentaria que consideran que es relevante el tener en cuenta cómo se cultivan los productos que venden. ...y si lo tienen en cuenta es porque no van a perder negocio... ...pues eso de que eh, la agricultura para que sea rentable... ...debe ser de la manera intensiva y agresiva que se está haciendo... ...es algo que en este caso Aldi ya pues muestra que igual no es así... ¿eh? ...que igual no es así... Bueno, pues nos vamos a despedir, nos vamos a despedir, aquí ha habido gente de diferentes colectivos, también hemos visto algún de flauta, algunos no, varios, varios de flautas, siempre, siempre el colectivo de flauta está en todas partes, representando, o son sea, varias personas representando al colectivo y el colectivo luchando por todas y cada una de las causas que, que, que son justas. Bueno, Cecil o Ocea, ya sabes, la gente somos los medios, así que comparte, difunde y trata de consumir aquello que te dé salud y que no se la quite a nadie más. Una abrazada, un abrazo, la gente somos los medios.